El aplaudido piropo de Rafa Méndez a Mimi por su estreno musical como Lola Índigo. El ex profesor de fama, A Bailar, alaba el sorprendente estreno de Mimi como vocalista del grupo de baile Lola Índigo y su ya no quiero nada. Mimi, fuera de la clase. Eres un estorbo para mi vista, eres un cuadro. Chao, con esta frase, Rafa Méndez viralizó uno de los momentazos de fama. Revalucian en 4 cuando la hora ex concursante de OT2017 no dio ni una en una de las coreografías grupales del carismático profesor. Años después, esa frase volvió a nuestras vidas al ser utilizado por los jóvenes cantantes del Talent Show de TVE dentro de la academia, convirtiendo nuevamente el vídeo del momento en tendencia en redes sociales. Hoy, tras el estreno del tema, ya no quiero nada que ha dejado boquiabiertos a todos del grupo musical de baile, Lola Índigo, un proyecto capitaneado por Mimi Doblas como vocalista junto a cuatro mujeres bailarinas, Rafa Méndez no ha tenido más remedio que regresar a su mítica frase para deshacerse en elogios ante su exalumna con un tuit que ha sido muy aplaudido en las redes sociales por el cariño mostrado en el mensaje, ahora soy yo el que se va fuera de la clase por cuadro. Señorita Lola Indigo Brava. Esto es otro rollo.